Saludos muy buenas a todos y todas los que están aquí, los que están interesados en este tema tan importante como es el boletín de visa. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el boletín de visa concerniente al mes de diciembre. Y hay algunas noticias importantes en algunos aspectos, en otros no. ¿Qué podemos visualizar en este boletín de visa que tenemos al frente acá? En el boletín de visa del mes de noviembre no hubo ningún tipo de variación, se quedó igual. Y realmente están, están pasando esto, bueno, pues eh, ustedes saben que el fruto de la pandemia hay un delay, o sea, un tiempo, un compa de espera en el cual la embajada pues está, está retrasando un tanto lo que son las peticiones que se han hecho para los familiares. Eh, cabe destacar que durante un tiempo ustedes algunos estuvieron recibiendo la información de que ya pueden dar los seis pasos pero se desesperaban al ver que no tenían acceso, no podían cómo hacerlo. Y realmente lo que ellos fue, lo que hicieron fue que en el tiempo de pandemia adelantaron todo lo que ellos tenían eh, pendiente y esto les dio pues oportunidad para ellos poder eso mismo, o sea, adelantarlo. Así es que, eh, ¿qué pasa con relación al boletín de visas del mes de diciembre? Como aquí lo dice la categoría F1, están ya listos, podría decirse, lo que es para trabajar lo que es el 15 de septiembre del 2014 en la categoría F1. Recuerden que, como acá lo dice, la preferencia patrocinadas por familia del F1, hijos e hijos solteros de ciudadanos estadounidenses. A ese que se corresponde lo que es la F1. En el caso de, de, de como aquí lo dice, todas las áreas de, car de, de cargabilidad de sector, las enumeradas, o sea, las que llevan número podríamos decir entonces está esta china está india está méxico el caso de méxico que son que son de habla latina 8 de enero del 1998 y china continental hablamos también de la misma fecha 15 perdón, 15 de septiembre del 2014 lo mismo que en india ahora en la categoría f2a Recuerden que este tipo de categoría hace tiempo, desde año, de año pasado, está en curren, o sea que eh, en términos figurados está actual, o sea que, que hay visas disponibles, eso es lo que quiere dejar dicho. Y esta categoría corresponde a cónyuges e hijos de residentes permanentes. Esa es la F2A, cónyuges e hijos de residentes permanentes, está en curren. Eh, Ustedes saben que al estar en Curry como quieran han tenido que esperar un lazo de tiempo eh, sumamente prudente. También está el caso de la categoría F2B y para ella enumeramos hijos e hijos solteros de más de 21 años de un residente permanente. Esa es la categoría F2B y están actualmente eh, para lo que es el 8 de julio 2015. Cuando se pone una fecha aquí es que ya hay visa disponible para este tipo de categoría. No obstante, no se está trabajando, pero está marcado con que es el 8 de julio de 2015. El caso de China igual, el caso de India también igual, el caso de México de 1999 para el 8 de abril y Filipinas 1 de agosto de 2011. En el caso de las F3, las F3 son los hijos de un ciudadano eh, estadounidense, en este caso que estén casados. La diferencia en el F3 y el F1 es que estos hijos eh, de un estadounidense, estadounidense, perdón, pueden estar casados, no importa arrastra también lo que es su pareja. Y estas están para el 15 de junio del 2008, en el caso nuestro, en el caso de China, 15 de junio 2008, en el caso de India, 15 de junio 2008, y el caso de México, 1 de agosto, 1996, Filipina, 15 de febrero, 2002. Por último, tenemos la, cafe, la categoría F4. Esta categoría es de los hermanos eh, de ciudadanos americanos. Y esta está para el 22 de septiembre, 2006. Esta, dentro del renglón que hemos mencionado, para nosotros es la que más tiempo dura. Eh, el caso de China, 21 de septiembre de 2006, 8 de marzo de 2005 para India y para México, 22 de junio 1998 y en Filipinas, eh, 1 de enero del 2002. Así es que estas son las actualidades con relación al boletín de visa. Les sugerimos no desesperarse y aunque usted vea que le den los acechos para, usted, para ustedes entrar, se van a topar con el trauma muchas personas, dicen, pero ya me llegó, verifíquese, a ver, en el caso de una persona que me decían a mí, que ya le había llegado, yo soy F4, en el caso mío, propio, tengo una, una solicitud desde el 2010, y o sea, estamos hablando de que ya mi petición tiene 10 años, eh, todavía no he recibido claro, nos llegó lo mismo que le ha llegado a los demás, que es los accesos, los accesos es que te dan el SDO, o sea, el número del caso, o SDO, o, o cualquiera de los demás. Eh, y también te dan el Invoice ID. El Invoice ID, con eso es que tú entras y visualizas y empieza a da, empiezas a dar los seis pasos. En el próximo video estaremos hablando de los seis pasos. Vamos a hablar cómo se dan los seis pasos cuáles documentos se suben, cuáles se traducen, cuáles no se traducen, todo esto en detalle. Por eso te recomiendo a que te suscribas al canal si no estás suscrito y que también lo recomiendes a otras personas. Así es que hasta el momento es todo. En lo adelante estaremos anunciando una nueva sección que vamos a tener dentro del canal. Así es que no te lo pierdas. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima.